Para que siga la jornada número 8 del fútbol de México, en donde el Pachuca es el nuevo líder del CERPA. Maltratado el campo, sinceramente. Amagaba a López de Pega, a mozo, busca el manchón penal, se levanta. por varios equipos. ¿Eh? El disparo termina siendo de zurda, obviamente arranca con velocidad preciado, va bastante solo hasta que en esta parte Vemos qué es lo que hace Mozo, clava un centro, hay cuatro contra tres por parte de Pumas Tres marcando, cuatro atacando, remate picado y la tiene Acevedo Y como roba la pelota, el equipo universitario está robando la pelota ¿no? en, en momentos importantes Y atención con Suárez, hace amague, línea final, clava el centro, la tiene Gorriarán no, me bañé con él, me bañé hasta el occipucio con él. <risa> hasta el pico. Sí, un gorriarán la filtró con inteligencia. Aguirre la tiene, sigue Aguirre. Ahí va Santos de a poquito, ¿eh? Sí, sí. Sí, aquí mozo que está haciendo algo similar, ¿no? A lo que. Otro centro más. Le metió un cambio de juego importante. Llegó el disparo. Oh, oh, oh. Impresionante lo que hizo Velarda agarrando la de zurda en este cambio de juego importante de Mozo. Sí, ahí está. A ver, mi pollo, termina moviendo la bola López con Rogerio, la filtraron para Dineno. Este es Acevedo, estamos contigo, Villa Villa. Ya se nota un tanto desesperado el delantero colombiano, Harold Preciado, que tiene dos Preparándose goles. Preparándose en línea final, llega el equipo universitario. Quiso enganchar sobre el, la última esencia, el último metro de la cancha de Ineno. Sí, adelante. es que buscan, estaba solo llegando Ortiz, casi la saborea. La alcanza a conseguir con la cabeza, gol. ¡Gol! fútbol en tus manos, Telcel apareció Ortiz, él quiso la primera, pero se la quitaron y en la segunda y como que pues como que no queriendo la remata, cruza por elevación toda el área y se clava contra el sí, no merecido, merecido merecido. Llega al centro, quieren el re... Mira, no, va a el pantagón! ¡Gol! Apareció Torres Fútbol en tus manos Tercel. Tenemos el partido con los dos goles más feos del mundo, pero que acaban de caer uno tras otro. Quería pinball el doctor. Ahí, Ahí lo tiene. pinball, Tómala. Totalmente de acuerdo, sí. Torres que tiene un buen juego. De preciado, que bien se apoyó. Atención con esta gorriarán veremos qué es lo que hace gorrearán llega gorrearán a la barrera ahora suaya islas ojo con esta amague para adentro el disparo sale desviado después de un muy buen enganche que estaba tratando de realizar el equipo lagunero en Eso esta creo que más intenso tratan de clavar el centro talavera habla, es el matador que viene llegando tratan de peinar rápido en mano el árbitro penal pues ya ya también no la pelota o sea para disparo se prepara para la ventaja. Santos llega a Gorriarán, ¡gol! gol. Gol. De Santos. Gorriarán cruza el guardameta hasta la vera. Fútbol 78. Llega el centro de Mozart. Remate. Gol. ¡Gol! Fútbol en tus manos, Tercel apareció con un mal. Llega Santos, atención, aquí está el gol. ¡Gol! ¡De Santos! Fútbol en tus manos, Tercel. Prácticamente se presentaron contra Talavera en el